Nosotros queremos darle las más cordiales bienvenidas a todos y a cada uno de ustedes a este significativo acto. Vamos ahora a entregar las palabras a las representantes del Poder Ejecutivo en esta provincia de Puerto Plata, doña Clarissa Roche de Serior. Amigos y amigas que nos acompañan. Señores, hoy es un día muy especial para nuestra provincia pero en especial el municipio de Montellano. Porque sé que el sector deportivo está de fiesta. Esta es una guagua que viene para dar servicio al sector deportivo. No solamente esta guagua va a ser transformadora en este 2023, sino de que el ministro José Ignacio Paliza y nuestro señor presidente quieran los verdaderos cambios. Este es el año del verdadero cambio para que las cosas lleguen tanto al sector deportivo como a toda la provincia. Muchísimas gracias y que este sea el año de Montellano. Bueno, Montellano ha estado siendo epicentro de grandes informaciones. Con lo que vendrá a través de Punta Bergantín, se transformará y se convertirá en uno de los destinos más completos, no solo de la República Dominicana, sino de todo el Caribe. Se dirige a ustedes en este momento el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Amigos y amigas, en el día de hoy nos hemos, nos hemos trasladado a la provincia de Puerto Plata, a mi provincia de Puerto Plata, a traer algunos aportes importantes a dar inicio a algunas obras que van a ayudar de manera significativa a cambiar la vida y el rostro de algunas de las localidades que componen el mismo. En, el día de esta, en este acto entregaremos esta primera autobús, nueva autobús, para que tanto este club 6 de febrero de fútbol, que es un emblemático y reconocido club en toda la República Dominicana y es... Nos hace orgulloso porque somos una de las principales plazas en el que el fútbol se destaca en República Dominicana, pero junto a, a este club también se podrán beneficiar otros clubes deportivos que podrán tener acceso al mismo para trasladarse a, otras, a otros espacios de la geografía nacional a poder compartir las disciplinas, las respectivas disciplinas deportivas que se practican y que pueden unirnos más y ayudar a desarrollar de forma integral a nuestra población. Junto a este entregaremos otras dos más, una en el distrito municipal de Maimón y otro en el municipio de Altamira, ambas destinadas para ayudar a los estudiantes universitarios de esas localidades. También es importante anunciarles que en los próximos días por solicitud de interminación de Doña Ginés Bornigal de Jiménez también entregaremos los recursos para iniciar el cambio del techado del Club Recreativo de Montellano, que tanto se necesita y que es un punto de encuentro de toda la sociedad de Montellano. Así como también algunos recursos adicionales que nos ha solicitado el cura párraco de esta localidad para la terminación, de la el inicio de la remodelación de la iglesia de Montellano, que como ustedes todos saben, hace algún tiempo visitamos y entregamos los primeros recursos requeridos. Pero en el transcurso de la obra, pues se amplió un poco el, el proyecto eh, y, y por tanto nosotros daremos los recursos para poderlo, para poderlo concluir, poderlo culminar. Eh, Así que muchísimas gracias y buenos días a todos y a todas. Siempre participamos en eventos nacionales y una de las cosas que más nos dificulta en, eso, en, eso, en la participación de esos eventos es el costo del, del, del transporte. Entonces esto es algo que nos viene a solucionar grandemente un problema que, te, que tenía nuestro club y nos sentimos más que contentos y más que agradecidos. Luis Alberto Nova, para pues buena. Eh, agradecer al ministro, agradecer al presidente, agradecer a Héctor Almonte que gestionó con nosotros, que es una persona incansable, y decirle a los empresarios, a los políticos, que nosotros somos una institución sin fines de lucro, legalmente constituida y que pueden confiar en nosotros, que, que se den cuenta que nosotros, el gobierno está confiando en nosotros, entonces también ellos deben de confiar para ayudarnos a seguir adelante. Quiero que venga hasta este escenario la distinguida directora de esta Junta Distrital, Elba Tireo, ella tiene las palabras centrales para ustedes. Para mí es de grato honor tener aquí a ustedes y dar el primer picazo de la primera obra, de la primera obra de nuestro gobierno, a través de nuestro ministro administrativo, y del viceministro Igor Rodríguez. Me siento orgullosa también de tener algunos de los colegas que hoy nos acompañan y nos dan su apoyo. Y el dar el primer picasso en esta comunidad conlleva que el distrito municipal está comenzando a que se organice, que el desarrollo apenas está llegando. Y el primer parque que vas a tener el Distrito Municipal de Maimón, en esta comunidad. De igual manera, la comunidad de Los Cacaos va a ser privilegiada con su parque, una cancha, y la alcaldía está para ayudar a su pueblo. Una mujer que no descansa, de igual manera le doy las gracias a nuestros regidores que nunca me dicen que no, siempre están con la alcaldesa. Y así yo quiero, de verdad, de verdad... De verdad, resaltar, resaltar que nuestro presidente se queda cuatro años más. Muchas gracias y que sean bienvenidos todos. Siéntanse como en su casa. Yo quiero llamar en este momento al ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Muchas gracias y muy buenos días. Señoras y señores, ciudadanos de este formidable distrito municipal de Maimón, a quien de manera particular agradezco tanto, porque en él recibí siempre fecundos apoyos, buenos amigos, gratos momentos, y sé que los mejores tiempos de Maimón están evidentemente por venir. Aquí entre los presentes, hombres y mujeres que en realidad tenía mucho sin ver y que atesoro en ellos o con ellos grandes recuerdos que ojalá en algún momento tener la oportunidad de volver a vivir. A nuestra directora de este distrito municipal, doña Elba Tineo, formidable incansable mujer. De esta, de esta importante tierra histórica tierra de Maimón a doña Clarisa Roche de Señor nuestra señora gobernadora el presidente Abinader, que por cierto quiere anunciarles a Maimón que el próximo viernes 24 de febrero estará aquí visitando a este distrito municipal allí donde vive un dominicano Allí donde haya un joven por el cual apoyar para crecer, allí tiene que estar el gobierno dominicano en sus diferentes vertientes, apoyando y haciendo posible que pueda ir cambiando la piel y el rostro de cada uno de sus ciudadanos. Por eso estamos hoy aquí apoyando a Elba y al Distrito Municipal de Maimón, con recursos que quizás no sean de todo, de todo el tamaño que quisiéramos, pero que con las obras su uso oportuno va a cambiar de manera significativa tanto a esta comunidad de los callos como a los cacaos que también van a recibir el impacto de dos obras que tienden a invitar a la sociedad a reunirse un parque una cancha deportiva ¿cuánto han sido ver a Ramón Saldaña aquí jugando un quinteto de basquetbol? no sé si está por ahí, me está escuchando Hemos traído esta guagua, este autobús, una de tres, una de tres que en el día de hoy vamos a distribuir en Puerto Plata. La primera fue entregada a los clubes deportivos de Montellano en el Club de Fútbol el 6 de febrero y posteriormente visitaremos en la tarde de hoy al Ayuntamiento de Altamira para un acto similar a este, donde también entregaremos un equipo. ...para los estudiantes universitarios de aquella localidad que tienen, que tienen que desplazarse a distancia... ...para que los jóvenes puedan recibir, en el caso de ellos, formación universitaria. Este equipo, este autobús totalmente nueva, tiene la duración que ustedes, sus usuarios, le den. Si la cuidan, si la atesoran, si, la, si velan por su mantenimiento entonces el uso la vida útil del mismo puede estar, o puede ser muy prolongada en el tiempo, y además que como servidor público les digo que si no le tomamos cariño a lo que es de todos entonces bajo ninguna circunstancia tendremos nosotros la capacidad ni la calidad de poder demandar a otros mejores servicios mejores esfuerzos o más importantes inversiones, está aquí para el uso de ustedes, está aquí para su oportuno oportuno traslado cuando así lo requieran a diferentes espacios de convivencia y para que pueda ayudar a su formación cuidémosla porque en realidad es de ustedes y de las futuras generaciones que han de venir en la medida en la que vayan creciendo y desarrollándose nuestros estudiantes y que otros puedan venir también a ocupar la misma, a utilizar la misma en cualquier esfuerzo que Maimón pueda necesitar de la ayuda del presidente Abinader ...de quien les habla y de todo el equipo del gobierno dominicano... ...siéntase en la libertad, doña Elba, de tocar nuestras puertas... ...que siempre ayudaremos o colaboraremos para que esta, este importante enclavado histórico... ...de la provincia de Puerto Plata pueda cambiar para siempre... ...pueda cambiar para bien y que se escriba un antes y un después... ...de Maimón, tierra de héroes, tierra de hombres y mujeres trabajadoras... ...y de gente que como doña Elba Tineo y su equipo... Quieren tener una mejor suerte. Muchísimas gracias. Buenos días. Con esta obra. Gracias al presidente Luis Abinader Corona y también al ministro administrativo de la Presidencia José Ignacio Paliza. Te pedimos por todos los que usen este autobús que recorran sus caminos con precaución y seguridad, eviten toda imprudencia peligrosa para con los otros y tanto si viajan por placer o por necesidad, experimenten siempre la compañía de Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos y la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Perjamos con el agua bendecida las autoridades y este autobús. Con ustedes las palabras del alcalde de este municipio de Altamira, Adalberto Ramírez. Altamira hoy está lleno de júbilo y de alegría al momento de recibir al ministro Paliza, quien viene en representación del honorable presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader. viene con una misión específica, una misión especial, hacernos la entrega formal de ese autobús que se lo solicitamos al Presidente de la República en una reunión en el Palacio Nacional. Allí, en esa reunión, en ese encuentro, él le planteó al ministro Paliza y, a, y al viceministro Igor Rodríguez Durán, Paliza, ¿quedan autobuses? Igor, ¿quedan autobuses? Sí, quedan. Pues, entreguenle uno a Alberto para que se lo lleve a Altamira. Porque los recursos del Estado son los recursos de todo el pueblo y nosotros tenemos que preservarlo Así es que nosotros estamos llenos de júbilo y alegría. En adición a eso, a ese agradecimiento, debo destacar el gran aporte del Ministerio Administrativo y Financiero, digo, del Ministerio Administrativo de la Presidencia, encabezado por usted. Altamira ha recibido dos camiones compartadores ha recibido una ambulancia que se la solicitamos formalmente, tanto la gobernadora como nosotros se la solicitamos y cuando el presidente vino, aquí terminó de reafirmar esa petición. Nosotros también recientemente tuvimos la aprobación de una cancha para la comunidad de llanos. Recursos estos que vienen directamente del Ministerio Administrativo de la Presidencia. No sé si Altamira, anteriormente a la gestión del Presidente Abinader, la municipalidad había tenido el apoyo que ha recibido el gobierno central hasta el momento. Y entiendo que no. Y es que el modelo del Presidente Abinader ha sido diferente a los demás. Diferente a los del pasado. Y no solamente con Altamira, ni con Puerto Plata, sino con cada espacio territorial de la República Dominicana. Sin importar los colores partidarios, ni quien dirija una municipalidad, el gobierno dominicano le ha dado una mano amiga. Desde la Liga Municipal Dominicana, ahorrando el salario 13 de todos los servidores municipales, sin que los ayuntamientos tuvieran que coger prestado para dar la regalía a sus empleados, así como también... Desde, la, desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia, de forma directa, el gobierno del presidente Abinader ha ido a impactar el desarrollo integral de todo el territorio, sabiendo que el país no es solamente el gran Santo Domingo y Santiago, sino que el país es donde viven dominicanos. ahí está nuestra patria, ahí está nuestra nación, y ahí tiene que ir el gobierno dominicano, a dar una mano amiga y a cambiar, a cambiarle el rostro, y la piel de sus ciudadanos. En cualquier otro proyecto de Alberto que pueda tener Altamira, con sistematicidad, estaremos por aquí, dando o colaborando con la suerte de, de una visión que sé que tienes, desarrollista de este municipio, de hace mucho tiempo, y que impulsaba buenas labores en el sector privado, a cambio de nada, y hoy en el sector público sé que lo haces con mayor pasión. Por eso estaremos aquí cuantas veces nos necesiten. De igual manera, solamente para los que no lo sabían, hemos dado hoy un apoyo para la celebración del Carnaval de Puerto Plata, unos 4 millones de pesos, para que ese evento que unifica a toda la familia pueda ser una realidad este, este año. Ojalá que puedan ustedes y sus familias ir a vivir lo que allí se vive en cada domingo en el desarrollo de este mes de febrero. Señoras y señores, muchísimas gracias por tenerme hoy aquí, es un placer estar en Altamira, siempre lo es, y para mí tiene un gran significado, porque Altamira, siempre que es requerido de su apoyo, de su amistad, de un aliento, de un coco malo que brinda Carmelo, o de un buen almuerzo, donde, donde algunos amigos que extrañamos extrañamos muchísimos aquí, siempre, hemos, siempre han estado abiertas sus puertas para podernos para podernos recibir y podernos abrazar. Pues ustedes saben que Puerto Plata tiene un espacio muy importante para nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente y en lo que somos. Así que muchas gracias y ven aquí, Adalberto va a Alberto para recibir el comprobante de los 5 millones de pesos con la cancha. Ah, y la llave. Reciben la llave de este moderno autobús para los estudiantes universitarios del municipio de Altamira. Ahí está, el ministro hace entrega de esta llave, de este moderno autobús, que esperamos que lo disfruten. Muchísimas gracias a los institutos especiales, gracias a la prensa, gracias a todos.